Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí en Fortnite Hoy os traigo el lote de Meloverso Ilumina la fiesta y dentro de ten el Meloverso el ritmo de la música Ahí lo tenéis, en la tienda No podéis comprar 2000 pavillos de nada Ahí lo tenéis ¿Vale? 2600 Casi nada, está bien Así que ya sabéis Que se si lo quiera comprar Pues lo tiene ahí la tienda Vale, a lo nuevo se actualiza en 5 horas. y tenéis al Marshmallow. Vale, el blanco y, y el negro es reactivo. Ok, aquí tenéis también más, más cosillas, más, más skin y más lotes. Vale, el de diario, un poquito, un poquito, pero bueno, nosotros estamos aquí con suscriptores. Aquí con cesto grabado, así que vamos a ver. La misioncilla que tenemos por ahí. Tenemos aquí unas poquitas de, de diario, ¿vale? Hola, Cesto, puedes saludar si quieres. Hola. Aquí. Tenemos que ir a las turbinas eólicas de los molinos durante 30 segundos. Tenemos que sobrevivir ahí. Está marcado ya en el mapa, ¿vale? Bien, no. vamos a ver. ¿Qué tal se nos da? a verlo. Estamos por aquí. Dale, listo cuando puedas. Dale, dale listo. listo. Ahora. Gracias. Vale, así una en pareja ahí. Ahí. Hola, Cami y el guile. Hola, hola. No me voy a poner a mirar tu directo, así tienes. Baja, baja el volumen. Uh. Mutea, mutea. Uh. Mm. Ahí, ahí, que no se oiga. Gracias, tío. Un amigo mío está viéndolo. Guay, genial. Mira, pues al lorito, ¿eh? Ya nos vamos Vamos a saludar aquí a la peñita A, ver, a las turbinas ¿Sí? no vale. Yo pasé por allí, pero... Está cerquita, venga, pues... Venga, una, dos Y tres, ya Lo he tirado uh, justo va, encima Va peñita para allá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues ahí va uno todo to flechado, tío Espero que se lo pase El directo va con bastante retraso como siempre Yo no arriba. llego a la turbina. Sí, hombre. ¿Te has pasado que qué, tío? Sí. Macho 30 segundos Me han dado una pistola Me han dado. Oh, well. guay <ríe> Y ahora como bajo de aquí, tío <ríe> Sin caerme, sin matarme de la turbina pues tírate por los tirolinas Vale, vale Espera, espera Y, y luego salta y no tengo los daños Así de vida. puedo también tengo que hacer daño desde arriba con escopeta todavía. Estoy aquí arriba, ¿eh? ¿vale? Estoy aquí arriba. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy no, yo, estoy aquí arriba. Vale. <ríe> para indicarte mi posición, para ver si estaba atento. Vale, ya la he conseguido. Ya Dale. la he conseguido. Ahora tengo aquí un cofre que yo no sé, eso... ¿Se construye o no? ¿Ha construido? ¿O ¿Qué va? Tío, no esto sé, pero no lo Si me falta me están material. Matar. Igual que a mí. Vale. Así no me pongo nervioso. De, de, de, de arma. Hostia. Me voy, voy a poner nervioso. Me voy a poner nervioso. Me están disparando. Hay que recolectar metal aquí. Recolecta metal. Si hacemos las misiones los dos nos da el doble de, de experiencia, creo, eh. Oh, se me cayó todo. Se ha caído sí, no. todo ahí abajo, cógelo. Ay, que viene uno. ¿Te crees? ¿Qué creen? No. ¿Qué me ha construido aquí, tío? Soy yo, soy yo. Oh, oh, tropo, que muchas gracias. Jope. Estoy iba a pegar un tiro. ¡Vámonos! <risa> Lo malo que el lucha queda ahí arriba. Toma, tengo. Tengo para darte, toma. Venga. Seguimos por aquí un poquito. Tengo que recolectar metal, me decía, ¿eh? Espera un segundito. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Voy a coger aquí. Un poquito de.. Vale. Necesito metal. Eh, José. Dime, dime. ¡Cuidado! Sí. ¡Toma! Un amigo mío dice que se quiere jugar con nosotros. ¿Claro? Sí. ¿A la siguiente? ¿Ahora nos vamos a pasarla? ¿Y le cara a la siguiente? ¿Lo puedo invitar? Sí, sí. Eh, Samuel, espera que te invito. Eh, espera, que me tomo el... Me lo cojo para después. Toma un pimentito. Ahora después salir corriendo. Me voy. Eh, ¿Has visto cómo me enrollo contigo. Te doy ahí comida. Sí. <ríe> a claro, los tío, hay que ayudarse. los juegos estos de supervivencia. Rómpelo todo. Necesito metal, me creo. Me no sé si era aquí o más para allá. Estamos te invito. ¿Qué? Voy a colgar. Espera, un contexto. Tomamos aquí un poquito de material. A ver esto. Si me cuenta cómo metal está lo que, tío. Otro Tango Samusu. ¿Esto qué? ¿Maí? Sí, maíz me da igual. ¿Estás curado ya entero? Toma, toma. A mí el rifle francotirador es de los que más me gustan. Aquí podemos apropiarnos de alguna tienda, eh. A ver. Yo tenía algo por ahí, por. por aquí. Guardar objeto, guardar objeto. Pues no, parece que no tengo nada en la tienda. ¿Por qué guardar? Voy a guardar, no sé. Una. verdad, a ver si yo tenía algo en la tienda. A ver, lo mismo es de. A ver, porque el otro día me pasó a mí con el amigo también. A ver. No, aquí no hay. A ver, la del chat de voz. Dice que te pueden oír. Ganas de juego, no te pueden oír. Ahora, activado. A ver si ahora ya nos puede oír. Hola, eh, se Hola, hola. No, no, él está en el canal del grupo. Ah, pues no, se tiene que unir al canal de juego. Se tiene que unir al que de aquí. Vente pa, pa, ven para el canal de grupo. Sí. Observa. Okay. No, no, al revés. Se tiene que venir eh, para nosotros, para aquí. Vámonos, vamos nosotros ya otra vez, ¿no? Ok, tío. Ahí abajo parecía que había algo, pero bueno. Hola, hola, hola. Bueno, me ha faltado coger algo más de metal por ahí, creo. Pero bueno, nos tenemos que ir. Vámonos. A ver ¿Sí? ahora qué hacemos. ¿Alguna más? el oponente utiliza vendaje. Y daño aparente en una lapa, destruye un buzón de recogida en pueblo pesquero. Y pilla muy lejos. Y tenemos un hidro también, pero está lejísimo, tío. Esto automática. En un pino mientras conduce un vehículo. Y mira, podríamos ir aquí en una lancha de motora, a ver si me da tiempo. A ver. A ver, yo aquí. Porque puedo pillar por así A una le Y utilizar la rayada para ¿Dónde engancharte estoy? A una tirolina. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ah, claro, ahí hay tirolina, lo que no tengo son Pero mira dónde ah, sí. estoy aquí. ¿Dónde? arriba Ah, vale, vale Genial Cuidado que te están disparando No, no sé yo me <ríe> Yo me tengo que volver tiro. aquí, no sé cómo tengo que volver a A ver, me dará tiempo A ver, con una cama elástica me diste ¿Qué tienes que hacer? Saltar como una cama elástica No sé la historia A una tirolina hmm. Pero y me manda aquí donde hemos estado antes. Pero no sé, aquí las camas elásticas. Aquí no tengo yo pero, camas elásticas, tío. Me ha tangado. Eh, pero, ¿cómo luz? ¿Dónde está la misión? Eh, las misiones de temporada son de la semana 14. Eh, misiones. Temporada. Aquí hay un montón de luz. No sé si será el que tiré yo antes o alguno que habrá muerto. Vale. Eh, pistola eh, automática. Eh, eh. Eh, tengo el eh... spider-man Lo tiene lo de... Ah, mira Yo creo que hay Espérate Creo que hay en esa telaraña Ahí es donde hay que saltar Ahí, ahí Vale Pero me tengo que enganchar En el, el, el, el la tirolina Hay que saltar Hay que saltar ahí Y engancharse, tío Ostras ¿Qué hay aquí, tío? Ah. Astro, al final me pilla la tormenta Pero bueno no, si yo estoy contigo Ya, ya, no No, digo yo Que me va a pillar la tormenta, digo Yo me voy para el punto A ver Bien, lo conseguí Lo conseguí, conseguido, lo he conseguido ¿La has hecho tú? ¿La has hecho? No, no, yo no la tengo Ah, vale, vale Corre, corre Corre, me voy a tomar un pimiento ¿Tiene el pimiento? No, no, yo tengo lo de Spiderman Pues corre con el de Spiderman Tengo pistola automática también colesterol tengo que matar gente con la pistola automática, también te lo digo, ¿eh? Voy a ver si me puedo cargar alguno. Pero no vayas solo, ¿vale? Espérame, eh. Sí, sí, sí, ya te espero. No, estaba ahí para ya? lejos. Espérate, espérate. Estamos en serio Hola, David y Cotarris. Bienvenido, muchas gracias. Eh, aquí tengo peña, cuidado. ¿Qué, dónde, cuidado. dónde? Vale, aquí. Por aquí hay pe me peligro. Ya marcó más. Creo que, creo que tiene telarañas como tú. ¿Sí? Ay, que lo veo. No, es el pavo. Ya, Lo he perdido. Lo he perdido tío Vale, lo he tú. Le hemos pinchado una roda y hemos caído el cabo. A ver, cuidado. Cuidado, no, cuidado. No, no. A mí me no. nos ha matado, sí, con, con la bombas nos ha matado con las bombas lanza granada. Bueno, está bien, tío, hemos llegado 17. Muchas gracias, David. Thank you José, ¿puedes <risas> venir a este grupo? Sí, sí, espera, volvemos a sala. Ok. ¿En qué grupo está? Es la primera el... vez que salir en un directo. ¿Quién ha creado el grupo? Okay, yo. Eh, es que como como vosotros habéis comenzado la partida okay, eh, ya lo oigo. Vale. mira José este es mi amigo se llama Samuel hola Samuel bienvenido muchas gracias por pasarte un saludo Samuel oh. Españita Españita 73 ok Ok, Españita manda y solicito bueno, a ver, tenemos misiones Me falta también la del pollo ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo la del pollo? Sí eh, que Tengo que hacer un pollo de botín O un cuervo Y lo de saltar no sé cuántas veces seguidas Con el pollo Agarrado A ver, baja un poquito el volumen Del, del celular este Del móvil <ríe> Ok, David Tengo que hacer daño con escopeta y sus fusiles también Desde arriba Y estos de los hitos que me quedan pocas ya, eh Hola Alejandro, bienvenido Soy yo Ok Espera que dejo el like me, Y lo me. comparto Espera te voy a compartir el vídeo A ver, a ver Utilizar que... vendaje Estoy buscando de recogida de correo en pueblo pesquero. Queda un cuatro. Hacer para apoyarte. Fijar daño aparente con el Compártelo pistola automátil. con mi, un millón de personas. Eh, no. lo, lo comparto con sí. la clase. Vale, vamos a ir este, a que visitar aquí con una lancha motora. Aquí. Ahora me está invitando un amigo mío, pero pasó Destruye surtidores. Bueno, es que hay un montón de misiones. Que colecta metal ver. también, sí, ¿no ves? Eso es el que tenemos. Eh, Yo tengo que prender fuego a estructuras. Y eso la tengo también yo pendiente tío con el bidón de gasolina, pero es que no encuentro ningún bidón de gasolina. Eh, mira que había antes bidones de gasolina, que había bidones de gasolina por todos lados. Pues ya pero no hay si ninguno. Hay, hay muchos. Pues yo no veo ninguno. La, la, vamos a caer, ahora vamos a caer aquí. ¿Dónde? ¿Ahí vamos a Chabuel, caer? ¿Sabuel, es la primera vez que sale en un directo? Mm, creo que no Ven, vamos a ver Ostras. A ver, ¿dónde caemos? Poco se habla del partidazo ya de Real Madrid, ¿eh? Poco se habla Sí, sí Madre mía, yo ya lo estaba viendo En, en, en tres minutos Mark... Yo creo que Marco Benzema Govincema... 17, 17 minutos de la segunda parte Se la liamos parda Gigi. Se creían que nos iban a eliminar Qué gracioso los... Los galos Están locos estos galos Como decía estereo, Yo voy al Rosita primero, ¿vale? Que visitáis con una lancha motora Al Rosita ah, vale, voy yo. Yo. Dale Dios. la gracia Dale la gracia no. con esta experiencia Al conductor Vamos, vamos aquí bueno, Vamos ahí, con ellos Vamos a los turbinos Y los reyes de Europa nunca se han nunca están, están muertos Ya te digo tronco Eh joder, la porque no va en no. el barco abandonado No sé, me ha pillado este más cerca A ver si pillo una lancha motora por aquí Ahí ahí Aquí creo que hay alguna Aquí tengo una, aquí tengo una Chau, no vayas aquí porque... Cogemos Esa la misión de los 30 sí, segundos aquí arriba Sí, esa es la, la acabo yo de hacer La de los 30 segundos la acabo yo de hacer ¿Dónde está Mata? el...? ¡Mapa! ¡Pilla el... arma! ¿Tú? ¿Quién hay por aquí? ¡Pilla un arma! Tú? ¡Que hay gente! ¡Yo! Allí, ¡Voy! ¡Estoy yendo! ¡Ay! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Hombre caído. ¡Hombre no, ha ¡Hombre caído. ¡Hombre no, no, no. ¿Y ahora cómo te ha está Estás solo, estás solo, estás solo. Con la. Con la Lara Croft. Oh, ha muerto. Oh, hemos ¿Y muerto. ¿Y ahora yo qué hago? Pues venirte para acá, para donde estamos nosotros. ¿Qué, qué, qué pasa? No? Ya no, ya nada. What? Ya nada. <risa> bueno, número 33. <risa> sí, sí, dragón azul soy, David. Venga, no pasa nada. lo intentamos pasa, otra vez. Estamos y así volvemos. Sí, sí, preparado, no sí, preparado. preparado si no, no avanzamos. Ok, David Vamos a ver La solicitud de David Pañita, aquí está Ahí está Ya está aceptado Vale, averiguado Bueno, bueno Y vamos a ver el Barça lo que hace esta noche Contra los turcos del Galatasaray Va a perder Vamos a ver, vamos a ver Está fuerte, últimamente el Barça ha remontado mucho, ¿eh? Sí Se ha puesto ahí muy... muy fuerte Ahí con... con Obemayán y toda esta peña Y el Arda ese, madre mía, como corre. Es Hay uno que quiere unirse a tu grupo Españita, Españita, sí, sí ¿Qué es Españita, 73? David, David, es un, es un. suscriptor también. Me está hablando por el chat. Ah. Es español, ¿no? Claro, claro. Venga, faltan 44 segundos. Me ha marcado, vamos a ir al mismo sitio. mismo eh, sitio. A, ahora eh, vamos a. a Espera, vamos a abandonado. El mismo, el mismo, que te no podía hacer lo de la lancha, tío, no me ha dejado ¿Cómo el pavo aquí? ese. Que no me ha dejado hacer lo de la lancha. Se ha muerto y yo vamos a ir donde te marcado No, que nos matan, tiene que venir donde vaya yo. Eh, el... bueno, ¿Por luego... qué no me ha acompañado? Me ha dejado solo, me ha dejado solo, tío. Ya, ya, es que tenía que ir a hacer la misión de los 30 segundos y arriba. ¿Pero porque no la hiciste antes conmigo? Ah, porque no llegaste, ¿no? No llegaste. Uh -huh. Vale, vale Venga, dale la gracia al conductor A ver dónde nos lleva 3 2 1 ¿Ya te va a tirar? Ah, de la primera persona de... ¿Ya te va a tirar? Bueno, la venga, la me tiro Me tiro, la venga ganamos. con vosotros Marca el sitio, ¿dónde va a qué? A Tú marca Marca dónde Por va ahí, a creo que hay alguna lancha o por estas islas, creo <coughs> que igual hay alguna lancha. Ya, pero es que tiene que ser en el sitio donde me marca la misión. No puede ser en cualquier ah, sitio. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Allí al azul? Al azul? Sí. ¿Al marcador sí, sí. azul? Eh, José, ¿luego ¿no te puede echar un PVP? PVP, yo soy muy malo. Si yo es que lo que hago es misiones, lo que hago es subir de nivel. Porque tú ya es que está muy subido, está 158. Pero yo tengo que subir algo más. ¿Y cuánto vale el pase de temporada todo esto? ¿950 pavos, o no? 900 sí. Es que, vale, vale, vale, vale, Es que tengo 900. Alex, eh. Pero, no tiene el pase. Oh, bueno, oh, oh, esta, no, la, esta vez me han tangado, eh. Esta vez me han dado menos pavos o algo, ¿eh? Ya He marcado el barco abandonado. Ok. ¿En qué juegas? ¿En play? Sí, en ps 4 Oh, cofre legendario. Oh, oh, oh, he venido, Eh, venid, venid, que aquí hay un montón de luz en la Guárdame, hay guárdame, a, guárdame, algo, que voy por el por el aire. Ah, bueno, guarda, no hay... guarda. Ah, ¡Un tío! Me... ¿De dónde? Te lo mato. Ahí. Tenéis que ir en grupo, tenéis que ir un tito. Venga, venga. Subido de nivel, eh, poca broma. ¡Alex, sube! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí arriba. Al lado del barco abandonado. ¿O venir? Un momento, subo a ver si hay alguien. No, no hay nadie. Arriba está solo. Tampoco es que sean muy buenos. Yeah. Yeah, eh, a ver, José. No te puedes fiar. Que... A esto me lo dijiste, pero ¿desde qué temporada llevas jugando? No sé, un año y medio o dos años creo que estoy jugando Adrián sí jugó de antes Pero yo es que empecé tarde Creo que empecé como... No, no, tampoco cuando... cuando salió Neymar o una temporada anterior al Neymar, creo que fue Y tú lo grabas. Ahí bueno, de todas maneras lo puedes ver en mi lista de reproducción de Fortnite Ahí está mi primer vídeo del Fortnite están todos claro que sí pero... españita y buena potente ¿Quién ha Mira, dicho pero ya. ese es eh, el nuevo el david pero tampoco eh, alex sube sube aquí arriba que, que hay un mapa y ahí hay otro que hay un mapa. Bueno, busca por dentro porque hay un mapa y hace. Construye estructura construye estructura que también cuenta. A la misión. Alguien puede llevar mis mi... oh, ostrips. Recupera salud cuatro. gracias a la barrila de sorbete. ¿Alguien puede llevar eso? no puede llevar nada. yo ahora mismo estoy este muy es liado, un mapa ¿eh? del tesoro Ah, sí. pues, ese está chulo el, el tesoro de Drake, te da bastantes cositas, ¿eh, chavales? Sí, de un uncharted. Sí. Allá Gran juego, ¿eh? Gran juego, ¿eh? Mm. Que no dieron gratis los tres primeros. El uno, el dos y el tres lo dieron gratis. El año pasado cuando lo de la pandemia. Yo lo conseguí. También hay un mapa de tesoro. Caña de pescado Toma ¿Tú qué, tío? No, ¿Qué he ninguna, encontrado? Pues, es que había Toma. gente Y igual se lo han llevado Todo el look estoy encontrando, chavales Bueno, no? el barco abandonado Es muy buen sitio para caer Sí, ver. sí, no lo sabía yo este sitio, eh Vale, tiro la rueda y... Venga, yo ya tengo mi Otra, cofre Otra, pues, ese estaba guay Otra, la rueda, la rueda me venía bien, tío Para saltar yo luego Yo ya tengo el cofre yo también. La rueda me vendría bien. Dios, qué arma Yo... Vale, como venga la promete. tormenta, ¿verdad? Eh, un fusil de comando. ¿Alguien quiere un fusil de comando? No, pero ha hecho bien. Pregunta. ¿Dorado? No. Y subfusil. un... No, su fusil aguijón. ¿Te sirve ese? Y su fusil de aguijón dorado. No. ¿Alguien quiere? No. Yo lo llevo casi todo dorado menos los, las curas. Aquí que cogemos Llevo dos escopetas y dos fusiles sí, eh, Nadie quiere esto Nadie quiere esto Eh, eh ¿qué me, qué me está disparando? ¿Quién, ¿Qué? quién? ¿Se alguno de vosotros? No, no, no Para no vale nada pues sí, de asalto de comando. ¿Quién se me ha disparado por ahí? que te ha disparado? Ay, eh? que viene la tormenta, que viene la tormenta ya ¿Sí? Me tengo ¿Sí? dicho, vale Vámonos ¿Te vas? Vámonos Ah, vale, vale, vale, vale. Que viene la tormenta, que me pilla. La barca, la barca. La barca, la barca. La barca, la barca por tu padre. Voy la barca. ¡Corre, que nos pilla! ¡Ah, mi... ¡Ah, ¿Se vale? Tú, vale. Al si no es ¡Chavales, vámonos, que viene la tormenta! La tormenta, no quiere. Nos pilla, pilla. nos pilla. Venirse, que tengo barquita. Aquí, aquí estoy. Aquí estoy en el agua. Tira para el agua. Sí, sí Es para el agua, chavales Uy, uy, que me quedo aquí estancado Corre, para corre, co corre, cojo Estoy aquí, estoy aquí Corre, corre, corre Que viene, que viene que Viene. Corre, corre Que nos pilla Corre, corre, corre Corre, falta otro, falta otro Corre, Ale Corre Vámonos, vámonos con Contudo Hacia... No nos ha dejado, un tiro, no tiro vale, no no no Venga Por el río no, la... Aquí hay un sitio secreto ahora Me voy a tirar por aquí Adiós, combustible bajo No va a pillar, no va a pillar la tormenta No va a pillar no va a pillar. Pero, pero ya tengo dos. ¡Ah! ¡Que me hago un buffy! Vámonos, vámonos, a que no hay combustible ni nada. ¡Subid, subid! ¿A dónde, a dónde? A la telaraña, ¿no? ¿O qué? A la no, telaraña pero, ahí vivo. Por la rampa. Ah. De hecho. Pero. Aquí? Ya que ay, ay, ay, ay. He visto una telaraña yo ahí. Que viene, Que me ha pillado, que me, me ha pillado, que me ha pillado, que me ha pillado, que me ha pillado, que me ha pillado. Que más seis salpicones y ¿no tiene un cangrejo gigante? <risa> ¡Corre, que te ha pillado la tormenta! ¡Corre! ¡Otro eh, pollo! ¡Tengo pollo por aquí! ¡Tengo pollo! El ¡Eh, pollo! ¡Ay, el pollo! ¡Casi lo pillo! Bueno, ¡Buena, buena! No, esto me voy, voy a, a morir. ¡No, no no noche, noche, noche salpicón, bien, no, salpicón! ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¡Corre, corre! El eh, malex tiene... No, madre... Me siento afortunado ¡Ah, tengo de esto, tío! ¡Se me ha olvidado, eh! Dios, de la hoy Me he olvidado Tengo de esto, vente Tengo plataforma, corre ¿Tampoco? Corre Corre Vámonos Plataforma Estoy Miro. a 180 de vida Yo me fui, me fui Me fui Ok Pero hay... como que la gallina Mata Sí, sí te daño. atacan No, que te atacan Me están disparando Pero ahora te tendría... enviaré eh, me ¿eh? Casi, casi atropello. Lo he intentado, pero. Que no. me tranquilizas. que me disparan, que tengo enemigos que tengo enemigos ahí me estaban disparando, maldito. Espérame. Ya, ya, ese es que me estaban disparando, tío. He tenido que salir corriendo. Ahora lo mato. Hostia, que te estaba en la cocina, ¿eh? ¡Mama, la he liado, chaval! ¡Mama, la he liado! ¡Mama, la he liado, tío! ¡Que voy, vuestra ayuda! ¡Que voy! ¡Ahora sí voy! ¿Dónde estáis? ¡Mata tu peña! ¡Que me mata! ¡Me mataron! ¡Yo lo me me he intentado, lo he intentado! ¡Lo Pero... he intentado, lo he intentado! Son buenas, otros son buenas <ríe> A mí me han venido los cuatro, los tres que yo. ¿Estás, estás tú solo, eh, Samuel. En... Cuidado que no lo persiguies. Ya, ya, ya. Sí, tío, no. no veas cómo estamos perdidos. Volvemos a sala. ¿Hm? ¿No bueno, jugar un PvP contra ti? No, no, estamos ahora cuatro. Estamos ahora cuatro. Espérate, que vamos a sala. Y nos unimos a David Está por ahí esperando ¿Cuántos años tiene? Ah, eh. ¿Qué quieres, Samuel? No, nada, no Hay que estar más unidos, ¿eh, chavales? Venga, aquí está ya Españita Españita creo que solo se ha instalado el Fortnite para jugar contigo Ahí está Ahí está el tío Venga, a ver qué misión Españita, tenemos. Aquí solo está la Fortnite para jugar con un José. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Importante. He hecho ya lo de la. ¿Qué va, tío? Te habré hecho lo de la lancha motora, tío. Colecta metal. Podría también hacerlo. Venga, vamos Mua, a ir a lo de la, que la lancha voy a motora. Abandonar. ¿Por qué? ¿Te tienes que ir o algo? No, sino porque yo ya llevo un rato jugando y me he cansado ya. Venga, la última. Aquí un escuadrón ¿Alivina? guapo, venga, la última, para ti. <ríe> ahora, que me, ahora que me he picado yo... <ríe> ¿Por qué? Pues está divertido, ¿no? ¿Era la que he liado ahí en la gasolinera? ¿No la has visto? No la, no. la, no, no la ah, llego, vale. ¿eh? has llegado, ¿eh? Buah. Lo he destruido todo, tío. Llego ahí y lo he destruido todo. Lo que pasa es que luego he vuelto porque me creía que necesitabais ayuda. Y resulta que me han matado. <ríe> no. Dale eh, ahí, David. Es... Ahí, listo. Es ahora hizo Fortnite. Eh, pero Hola. hace mucho. Hace Hola. mucho porque. Hace mucho porque esa skin es de Navidad. Se me oye bien. Ya, pero no sí. debe jugar mucho porque si tiene nivel bajo. 4. Un poquito bajo. Está guapo tu fondo, eh. José. Si buscas peleas, salta del autobús en cuanto puedas. sigue a, a los antiga. otros jugadores. Te estoy viendo el directo. Sí, sí. El Pepe. Ahí está. ¿Alguien quiere jugar al fútbol? Los directos siempre van retrasados. Da igual que tengas el mejor. ¿Alguien quiere jugar el balón? Toma, ale. Una pelotilla por ahí. Toma, ahí tenéis. Toma, cañita. Una pelotilla por ahí. Toma. No sé, me viene mal. Me va mal. Es que y el wifi que tú... aquí no funciona bien, ¿eh? Toma, buena parada, techo. Te ¿Qué paradón te he hecho, tronco? Venga, yo voy <risa> otra vez ahí, ¿eh? A lo morado, a lo morado. Vamos a lo morado. Uno, dos y tres ya. Vamos. Y pensar que tú y... Eh, José, y pensar que yo te conocí en, en un directo tuyo de Minecraft, ¿eh? Ah, vale, sí, sí. Estuvimos ahí es jugando que... y todo, ¿no? En... En... en y hay ¿no? barco ahí. Cuando vi, vinieron y nos, y nos rompieron la casa, ¿no? ¿O qué? Vino otro... Nos troleó pues un poquillo, nos trolearon. ¿Por hay que ir ahí? Tío? Que ir ahí tío? ¿Cuál es una barca? Un robot. ¿Por eso? Tengo una barca, pero ahí no sé qué había, había algo ahí en el mar, tío. Un robot, un, un robot. Robot. ¿Pero hundido no, o qué? Sí. ¿Está hundido? Sí, porque ese... Es el eh, venta, ¿sí? Ah, vale, vale, te espero, te espero pero ay, que me doy la vuelta que me doy la vuelta tranquilo no. yo tengo ¿Con con que que buscando visión? gente que jugaba lo mismo que yo que momento a ver si me da la misión porque me dice aquí lo de la visita pasado profundo O barco de empeño de profundo O barco de empeño aquí está ya lo he hecho ya lo hecho creo que era esto sí. eh creo que era visitar el nuevo este Quiero subir, quiero subir, va. Suéltese, suéltese. Quiero... Vamos, vamos a por el compi. Vamos, perdita. Hey, hazme la misión. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos el wifi, Que no me deja reaccionar ahora. A ver, oh, tío, aquí viene, eh. Cuidado. Vamos a ir por aquí, vamos a subir por aquí, por este carril, a ver. Si no deja o este, este de aquí abajo. Subimos por aquí. Españita, ¿cuántos años tienes? 14. por este carril Y el que lleva la barca Y yo si sí me salgo del juego es que ha Que me habéis perdido eh, para, Pero dale para qué te tira Hombre caído Hombre perdido en guerra. Hombre, hombre caído al agua Se nos ahoga, se nos ahoga opa, opa, opa. Hombre al agua Otra vez aquí vamos, tío vamos. ¿no? Vale. Me voy a meter por aquí, ¿vale? Vale. Y vamos a hacer un sitio secreto. Si veis alguno, pues la disparáis. Sí, con una pipa. ¡Eh, el... el Spider-Man! vuelo vuelo puedo! el cofrecillo? Dejamos para coger. No, hombre, no se deja tirar El equipo no, al equipo no se deja tirado. Hay que pensar en el equipo. Yo, a ver, déjame coger el cofre, yo. Madre mía. ¿Te me acuerdo. Vale Tengo un cura soda y un... No, no me la quito, no me la quito eh, eh, eh, Arriba el gente Pues por eso Hay que dispararle Dispararle ¿Puedo conducir? Bueno eh, 47 eh, Me está a poca vida, eh Está, eh, está a poca vida, vida. está a una bala Ah, ese no, ese sí, al, al, al, al, al, al A la Uno le he dado bien, ¿eh? A la de tres. Sí, sí, es que sí está tocado. Oh, Dios. Se me han dado, tío. Me han reventado, me han reventado. Yo voy me a buscar de armas. Quiero... Me tengo ahí. Vale, yo tengo un arma. Me han reventado. Me voy a Ay, voy a buscar, voy a ¿Uno muerto? Tengo hostia. salvo, aguanta. Oh, ¡No! ¡Aguanta! ¡No! ¡Tío! Es que Es muy malo, es muy malo, es muy malo. La araña está de... una mierda, tío. No me manda bien al sitio. Estoy subiendo. Quedas... sin subiendo me queda sin munición eh. con... me Estoy sin munición. Un fusil de eh... ¡Hostia! Creo que he visto uno. Odio un cuervo, bajando? tío. Tenía que matar a un cuervo de estos. ¿Alguien ha muerto de momento? Oh, se carga el cuervo, tío No ¿Muerto uno Ahora, ahora ah. Estoy solo, eh, estoy muy solo Que me, me, me matan, que me matan, que me matan, mandolero. Cuidado, hombre, te he ido disparar, Cuidado, estoy Ay, lo veo, lo veo. Hombre, ah, ha matado, han matado al líder Sí, ¡Tapa! sí, sí Mira. Ah. Con la bien te iba, tío, Qué tío. Rástima, tío. Españita está solo. Lo van a matar, eh. <risa> ¡Voy Que no, que no, resiste y resiste. Ve a por España. munición, que no tienes munición. Buena, buena, la has dado, la el... has dado, eh. La has dado a la cabeza, eh. Ya, ya está sin munición. Balas. Ya está sin munición, tronco. Vea por munición. Corre, corre. Vete de aquí, corre, que viene el Spiderman. Deslícate, deslízate, Ahí, ahí delízate con el... Con R3 Cuidado que viene Que viene Salta, salta Que viene Que viene no, <ríe> Ha intentado, la ha intentado oh, José <ríe> porque qué la vida está en José te vas te vas Me ha encantado jugar contigo hoy Ok Igualmente, tío Volvemos uh, a las chavales Ha sido <ríe> épico, pero triste <ríe> Adiós Adiós Hasta wow. otro día Gracias por todo Manolero oh. Dime, dime Gracias por la Soli Nada, hombre Nada Yo mientras os portáis bien No hay problema Al que ya. se porte mal Tarjeta roja <risa> Yo soy legal, Excepto cuando me toca ser ilegal Hombre, ya En cuando hay que portarse mal Pero aquí en grupo hay que portarse bien No hay que fastidiar a los demás Ni, ni insultar ni nada de eso Que si no Venga, este ya se ha ido Lo ponemos en tríos a ver. Sí. Tú tienes el FIFA. Al grupo? No, FIFA ni lo tengo. Ahora, antes sí, antes sí era de FIFA. Ahora soy de, de Lispro. Uh. Aquí, trío. Me va muy mal el wifi. Sí, es que tienes que ponértelo en. ¿Qué te pasa, pañita? ¿Está, está fuera de la partida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pontelo en Europa. Por el wifi. sí! Es... Vale, los... vale, ya está, ya está. Creo que. Es que me pone que está en partida, pues, claro eh. Que ya. Me dice que está en partida. Qué raro. Eh, a ver, espera. Ah, vale, que no te ha ido. Ok. No, es que estoy pe... volviendo, estoy volviendo. Es que con el wifi se me queda pillado y no vuelvo. Pero lo tienes en Europa. Sí. ¿Qué estás? Con la con la Wii esta? Estoy con el ordenador Ah vale vale PC. Sí. ¡Potátil! Pues sí, potátil Pues ponte el cable, tío Métele un cable por ahí, una, un cable ethernet, de eso, es que si no por, por Wi-Fi el Fortnite no funciona, yo ya te lo digo eh Ya yeah. Es que te eh. van a matar, porque te vais lento y te van a matar cada dos por tres, porque no vas a poder disparar bien, no vas a poder cambiar de arma bien y es un lío eh, mira, Yo lo que hago es disfrutar de Me... cada minuto de la partida y Ah, eso vez. sí, eso sí, por supuesto, claro, claro eso, eso sí sí, sí, sí, eso sí Madre mía, tú sí que vas retrasado el directo Me he cambiado la skin lo, Y lo, aún no apareció Le puedes actualizar el móvil, eh Si lo actualizas, se te, se te pone un poquito más Yo mira, skin solo tengo Esta y la tía esta de Navidad Poco más, nada más Hombre, va mejor ahora. ¿Cogiste los regalos de del Día de la Mujer o qué? Yo los cogí ayer, sí. me lo dijo. Me lo dijo Ale. Un amigo me, hizo, me, dije, me dijo que estaban dando los regalos. Y yo digo, bueno, los cojo. Claro. Ale. Bueno, no están mal, ¿eh? la verdad. Sí, sí. Mira, más A mi no, para mí, yo no los he cogido. Pues no. cógelo, ya creo que no. Pues yo he mirado hoy en la tienda, yo he mirado hoy no, la tienda creo, no. y creo que no estaba. He mirado antes en la tienda y no, no estaban Salud. Bueno, a ver dónde vamos, chavales, otra vez, no, la misión esa ya la he hecho Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver lo de vale, los pollos, eh, tío. Tenemos venga. que ir a un sitio alto y, bueno, a... A ver, a ver, esta recolecta metal, vale. recolecta metal, Falta venga, va. vamos Vamos a no ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Españita, vente para acá, vente para... ¿Para dónde? Para, ¡Para el sur, al sur! Al desierto de Cebolla. Sí, sí. Mira, ábrete, el paracaídas, de... que, ábrete el paracaídas, que, que si no, no llega. Por eso. ¿Abrirse el paracaídas? Y paracaídas del alien. Este. El que sea, el que sea, va, van bien. Por eso, eh, antes tenías cosas. un like, ahora tienes cuatro. Eh, Samu, eh. Yo he dado like, yo he dado like. El de este te está hablando por el chat, eh. De... Muchas gracias. Muchas gracias, Peñita. Yo te están hablando. La... Pa... Samu. Sí. Eh, por el chat, el de este. Te... Dice, responde, responde. <risa> Dile que estoy jugando? <risa> jugando. Dile que estoy jugando. <risa> Aquí hay peña, eh. Cuidado. Bueno, ¿aquí qué tengo que hacer? Eh, ya se me ha olvidado, tío Un qué segundo, me yo aquí? para el techo, me para un techo En serio ya estoy Destruy... Ok, no tardes no destruir... Eh, vale, no tardaré, no tardaré Que morimos, eh Mira, estoy a tu lado, prácticamente, mira Mira, eh, ya, eh, pues ten cuidado que morimos ¿Qué me ha dado? Eh, mira, uno le cubre las espaldas al otro Yo vengo Eh, Ahora franco, mismo. tengo franco, tengo franco Yo, yo también, también. Ese es muy bueno, el frangotirador me encanta a mí Soy yo, soy yo, soy yo Pues sí, vale. oigo disparos, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Oigo disparos ¡Ah! por ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No, ¿Cómo? Sé de, dónde vienen, sé ¿De dónde vienen? ¿De abajo no, o qué? ¿De dónde, tío? No, vienen de arriba Pues oh, para abajo Yo tengo que pillar matar, creo Mira, aquí hay una, un... tío mata. muerto ¿Dónde está, tío Ah. Y no le doy, tío. pues sí que tengo de que... esto. No, te han matado. No, de momento estamos vivos los tres. Sí, vale, no sí sé si me cuenta lo del metal, tío. En serio. ¡Ah! Oh, ¡Qué rico! Oh, Viene otro tío eh, preparado. Un momento. Son muy malos, eh. Yo lo tengo que disparar con el de este. Eh, yo estoy preparando el coche de vida. Muchas gracias. Son muy malos. No, hace, no hará falta. Son muy malos. Pero para los para los que sean buenos. <risa> yo... Creo que no habrá ninguno. Cuéntalo de el metal lo que pasa, tío. A ver, con esta metal. Es un poquito más para, más para allá. ¿O qué pasa, tío? Estoy ya un poquito más osqueado ya. Lo del metal. Ay. la ¿De me metal te... o qué pasa. El mismo es aquí donde tengo que recolectarlo. Que hay pollo, ¿eh? ¿Cuál es pollo para lo de la misión del pollo? A ver si podéis agarrar alguno. No rompáis lo del. Lo de saltar. A ver. Me vuelvo loco con los pollos. Dámelo. ¡Bien, Tengo pollo. Ahora hay que saltar. el yo. pollo. Eh, esto es como lo del Zelda, que te vienen a sacar. Uno, hostia, todo. Yo, ¿qué me manda el quinto pino, tío? Esto me cae otra vez ahí. Ah, estoy perdido en paz, tío. Esto es muy difícil, tío. Vamos, ya está, ya lo he pillado. Tengo pollo. Es muy difícil de caer sí, otra vez ahí, bueno Vamos, dos. vamos, el mío, dos, dos. El mío está malito, pero pues bueno Pero tú me ves a mí, tío, que estoy aquí volando, tío, más que... Tres, bien, bien, lo no conseguí lo botáis tres veces con el pollo Es que una misión, ¿la tenéis? Eh, aquí hay cosas ¿La tenéis la sí, misión? Hay que, que, que rebotar ahí un eh. pollo Hay que rebotar, chavales es un pollo, voy a cambiarlo por otro que este no me gusta Tiene Te falla, eh. se falla, ¿verdad? <ríe> sí Se falla y ahora es pollo muerto. Fallo Ay, voy, a pillar, voy a pillar el coche, yo creo, ¿eh? ¡Eh, pollito! Dios, que me ha disparado. Habré sido yo con la caída. Ya está. Ay, ¿Cuánta hacer? experiencia te da a ¿sí? ti? A mí 8.000. El del disparo ha sido yo, ¿vale? Tenemos coches. echamos una carrera, chavales. Voy voy. Sí, voy, voy. Voy, voy, voy, voy. Tenemos una carrerita? Lamborghini Yo el azulito ah, Eh, eh, pollo malo, pollo malo, ya voy, ya voy Mira voy a te carrerita ya! Cucu, pollito, los, los pollos ¿verdad? son los animadores Carrerita de coche, chavales ah, ¿no? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. ¡No, pero te veo no! ¡Venga, montate, montate! ¡Montate, pañita! Montate en tu coche Samu, para no te quedes pillado ahí con el coche Venga, para, para, para para. Venga Venga, preparado Un momento Preparado Listo ah. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! Semáforo en verde Bandolero en cabeza Es que otra misión, otra misión, ¿eh? Toma, lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho, me ha dado Otra ¡Que me adelanta! ¡Que me adelanta el Samu! ¡Ay, Hamilton! Tranquilo, No quedaréis sin ti. El españita es va al último, bien. que no tiene el carnet, que todavía no le han dado el carnet. Toma. Ah, lo he comprado. ¡Ay, ay, ay, lo ay! Lo que me salgo, que me salgo del circuito! ¡Sí, sí, vete, sí, vete! Sí, ¡Que sí, sí, sí. atropella el pollo! Ah. Uy, ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay que salta! ¡Oh, oh! ¡Ya entra! Toma, toma, Bueno, Bueno, bueno, hay? Muchas mil bueno, bueno. Oh, que viene, que ya está viene... dos niveles he subido que viene el samu oh, dios y nosotros con la tormenta que viene la tormenta también tío <risa> Otra, la que tío he ganado he ganado he ganado he ¿eh? he ganado que viene la tormenta vámonos vámonos seguimos para adelante para el norte Tirar para el norte chavales Tira para el norte que viene la tormenta cuidado el precipicio el precipicio cuidado cuidado da igual mira mira mira mira mira ahí ahí venga venga ¡Eh! buena buena ¡Oh, Dios, eh! ¿Quién se ha quedado atrás? Se ¡El Una rueda. <risa> ¡Aquí voy a pescar, voy a pescar! ¡Vamos a pescar, chavales! A ver si ¿sí hay caña, vida. sí, sí hay caña ¡Perfecto! Vamos a pescar, que, a ver, que dan cositas aquí guapas, ¿eh? Os lo digo No sé si me creéis, pero voy mejor con... Sí, no Ostras, Le tengo el marpón también El, el, mapon, el mapon, Y... La caña está también, por si acaso ¿Quién viene? Ah, no, A que es el pañete el... Cuidado, eh, que viene la tormenta Yo estoy adelantado y hay gente Pero... me lo vamos! ¡Patolero, tira, tírale. vamos! Tira, tira así si un pesticante o algo ¡Vamos, patolero! ¿Qué? ¡Te espero, te espero! ¡Hostia, oh, pero que me ha dado aquí! <risa> ¡Vamos, voy, voy, voy! voy. Estoy aquí, estoy aquí ya. ¡Vámonos, Vamos, vamos, vamos. tírale tírale! A ver lo voy a que eres. ¡89! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Déjalo! Uy. ¡No, hombre, dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Venga, yo conduzco! ¡Montate, montate, montate! ¡Montate, pañita, que yo conduzco no que tú! ¡Montate, corre, padre! Corre, corre, muerto! A ver, ya hemos, ya hemos salido, ¿lo ves? Ya hemos salido, tronco A ver, ¿dónde está este? El otro está Samu, atrás ¿eh? Samu, Pero Samu, Samu Yo estoy adelante Samu, Samu Me voy a por ti, venga, vente Vente, campeón Tenemos otro vehículo aquí, ¿eh? Me pillo la furgoneta, furgoneta, furgoneta Furgoneta Vámonos, vámonos Vámonos, bueno, que viene la tormenta Ahora tú el tiro que le voy a pegar al surtido. ¡Ay, qué fallado! Dale, dale. Dale. ¿Cómo dispara esto? A ver si recargo. Me da ¿Qué, tío. Ahora, ahora. ¡Ahora! ¡Oh, la tevia! ¡No quedas con un video! ¡Hostia, qué guapo, tío! <ríe> No queda combustible, ya, espérate. Combustible. Un pollo, un pollo, un pollo. El pollo, una el casa, pollo, que viene el, el pollo. Hay una casa, hay una casa. Hay una casa. Hay un al pollo. Yo tengo! ¿Dónde hay una casa? Voy para allá. Eh, creo que ya me tengo. No que sé. okay, ahí hay un poquito de luz, ¿eh? eh. Tengo bombona, tengo bombona. Está muy importante para curarnos. Eh, un eh, tío. Hola, qué lío. Bueno, un coche. Cuidado, pues, cuidado, eh. Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¿Dónde estás? Hay un de ahí Hay ahí ¡Eh! Déjame Que le disparo con Franco Ya voy, ya voy Ya tengo Franco Ya tengo Franco Dale, ¿ves? ¡Ay, qué ratita! ¡Qué ratita! ¡Son tres, ¡Son Mario! ¿Dónde están? ¡Adiós, Españita! cúrame! Tranquilo, tranquilo, Tranquilo Que te vengo. Que lo El Que lo atropello Que lo atropello Que se van Que los coches Que se van Que los coches, Que lo tiro Que lo tiro al agujero Gracias. Que se van, que se no? van, que se van, se van trancos, Que se vayan, que se vayan. ¿Seguro? Que, que viene la tormenta, que se vayan. ¿Qué la tormenta, la tormenta. Ay, no a de... uno! <risa> ¡Corre, que nos morimos! Pues no chilles, no chilles, españita que estamos en directo. No chile. Ya sé, pero es que me sale así la bola. Que estás endemoniado, de demonízate. Sí, básicamente. <risa> Así un pollo, bien. que te ataca el pollo Mi colega en El, el arpón le mego Uch. Pero si tengo de esto, tío Que tengo de esto Subirse aquí, que tengo plataforma Subirse, subirse a la escalera ¿Dónde? A la escalera que estoy criando Yo estoy a 10, estoy a... Dios, ya si Vámonos, vámonos No, muero Oh, Españita He creado la plataforma Y yo que creo que tarde. también la He visto tarde, tío Digo, plataforma, pero Joder, ya wow. que ya me están disparando, tío Uy ¿Muerto? Recordando Recordando Bueno Estamos, estoy por aquí curándome Eh, no puedo Estoy curando, pero... Pero poco, tío Ah, vale, no tengo... No tengo balas ni nada Nada, he muerto No pasa nada, ya también voy a morir Eh... Vengadme Vengadme Vengadme Vengadme Vengadme. Ese tío no tenía balas sin nada. No, Te lo recojo. Pensé. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ale? Digo, Samu. Eh... ¿Samo? un momento. Aquí viene uno. ¡Bueno, bueno, no bueno! Bien, bueno. <risa> la que, <he> <risa> la que <he> <risa> <risa> <risa> Ya está, está claro. ¡Toma, atropellado! Atropellado no, hay atropellado, tío, no hay atropellado, no he atropellado, tío, no he atropellado, <risa> no he atropellado. Que viene, que nos tenemos que ir, que nos tenemos Rusia? que ir otra vez, eh. Que nos tenemos que ir, que viene la tormenta, ¿eh? Que viene. Vale, tengo co coche nuevo, ¿eh? Sí, Samu, diga. Sí, sí. Corre, Samu. ¡Corre! Vamos, pilla. vamos, vamos, vamos. montate móntate. móntate. Vámonos. Yo, yo mientras me tiro el botiquín. No vayas para la tormenta, que ya, hizo ya. un golpe de. Dios. Eh. Que me quedo aquí atrás. ¡No, no, no te bajes, porque te baja! En que estoy muerto. ¿Pero por qué te baja? Ven, ven, ven, que la atormentaba más... No, no. Nada, nada, ya ya morí, ya morí. Lo siento, chavales. ver lo que duro yo. ¿No hacía el colombo? ¿Cómo eh? hacía el colombo? ¿Esto qué es? Sí, ¡El remolino! ¡El remolino! ¡Ostras, chavales! ¡El remolino que me ha pillado! Estoy haciendo un trampo! ¡Estoy haciendo un Vamos, ¡Vámonos, que viene la tormenta! <ríe> he huido, he huido de... Hay niebla y todo. ¡Guau, guau, chaval! Estás disparándome. Todos me quieren matar. ¡Bandolero! ¿Qué, qué? ¡Bandolero! ¡Dime, dime! ¡Eso es abandono. ¿Quién quién? ¿Quién lo ha abandonado? Al pobre chaval. Ah, sí, sí. Se ha tirado, ¿eh? se ha tirado. No, porque me he muerto. No, no, tanta. Ta, Estás te... ta bajado del. Cuando te mueres, eh, pues se te va a no coche. O es la que me he liado aquí, eh, compadre. A ver, ¿dónde está él? ¿Me doy o qué, tío? Y ¿Sí, no. Dará un globo. Venga. Buah. Es Qué sin munición y todo, tío. Y viene la peña, hombre. Ya me quedé sin munición. Venga, hombre. Dios, ¿qué ha pasado? Buah. Oh.